Yo tengo un tema hoy que prácticamente me atañe de manera directa e indirecta en términos personales, por algo que le pasó a un hermano mío en el día de ayer y que ha seguido la consecuencia hoy, que yo ahorita quiero que ustedes le presten atención, porque tiene que ver con la policía y un robo que a él le hicieron un agente y ya en la otra semana, en la otra semana yo me hice eco aquí en este programa de una denuncia que me hicieron, él me lo va a recordar y los que ven este programa siempre lo van a recordar, de los hermanos Martínez, Pedro Martínez que fue alcalde de este municipio y su hermano Blanco que le robaron y entonces los lo, lo, lo ladrones lo agarraron y lo que le robaron a él, la policía no quiso entregárselo. Pues yo le voy a confesar que lo de mi hermano es peor. Y la indignación que crea eso, lo de mi hermano, lo que le ha pasado y lo que la policía está haciendo, y el abuso que está cometiendo con un inocente en las Guaranas, en las Guaranas, que tiene un muchacho inocente que ayudó. Oiga, oiga, oigan qué malditos delincuentes son esos policías de las Guaranas. Porque no se le puede decir de otra manera Maldito delincuente Eso es lo que son ustedes, delincuentes Parece que ha apoyado uno, no sé por qué Por eso es que esa institución Mucha gente dice, con esto no hay quien pueda Esto es un caso imposible Lo de esta policía Oye, al ladrón que lograron agarrar Un marroquí Un marroquí Lo tenían como un príncipe Afuera Y al inocente que ayudó para que agarraran Ese marroquí que fue a dar un tumbe de 3 mil dólares. Lo tenían en la sede y todavía lo tienen preso. Y, pero no, no se preocupan por los ladrones. Es por los 3 mil dólares que se lo quieren coger. Es una banda esa vaina. Coño, esa vaina hay que destruirla. Eh. Que se deje Luis Abinader de estar pensando de que, que esa policía. Eso hay que destruir, construir una policía nueva. Es una banda de delincuentes, coño. Que lo digo yo responsablemente. Responsablemente, es una banda de delincuentes que con esa gente no hay quien pueda. Es una banda de delincuentes. Es más, hay que tenerle más miedo a esa banda que a los delincuentes que andan en los barrios asaltando. Se lo digo yo responsablemente. Es una banda de delincuentes. Pero yo ahorita le voy a ampliar el caso y le voy a enseñar la foto y los videos. Pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso, y, y, y, y aquí es que viene lo peor. Que lo mandan y que donde la fiscal que está en la ciudad de Cuarteles, que terminan siendo más malos que los policías, normalmente. Esos fiscales terminan siendo más malos que los policías. Imagínense si los policías son corruptos y malos. Imagínense ustedes esos fiscales que ponen en los cuarteles. Eso terminan peor. Pues déjeme decirle que le dijeron que no, porque yo. Eh, eh, eh. Entonces, ¿qué, ¿qué va a suceder en este país? Oh que como la policía se coge los cuerpos de los delitos, nadie quiere, nadie quiere dejar su barrio porque mira lo que denunció Blanco, y lo que yo dije que, que, que le pasó a una amiga mía que fue anunciante de este, de este programa, le robaron unos pantalones en una tiendecita que tenía casualmente ahí, cerca de Blanco, y la policía se quedó con los pantalones, ella no lo pudo recuperar nunca, le robaron y, y, y entonces a, a, capturan los ladrones, pero los pantalones nunca, pantalones de dos mil, tres mil pesos, que yo anunciaba aquí en este programa, ella nunca pudo, nunca pudo eh, eh, capturar su, su ropa. Entonces, ¿qué resulta? El hermano mío dice, coño, perico, eh, lo que quieren es que le entregue dinero, que para tener los cuerpo de delito, pero nunca, lo, eh, eh, eh, nunca lo, lo va a tener. Entonces, la fiscalía y los fiscales que están ahí se prestan a esa vaina. Entonces, ¿qué va a suceder? No, sencillo. Va a suceder que hay que le roban si recupera lo robado deja eso así porque entonces si tú das lo que te han robado y que como cuerpo de delito no lo recuperas jamás eh, vamos a recordar yo voy a hablar de ese tema ahorita porque es una cosa indignante señores lo que esa gente hace y, y, y lo grande del caso es que ellos no cogen cabeza ellos no importa que voten policía por la presión que se hace y, y, y porque se ponen al desnudo ellos siguen en lo mismo porque es una vaina que está contaminada esa vaina está contaminada, ahí pueden aparecer, contado con la dedo, porque yo no voy a decir que no, que todo el mundo, pero es muy difícil, eso está maleado señores, porque por eso que usted ve, dice que un coronel, y que con una fortuna, y un teniente con una fortuna, y un capitán con una fortuna, coño si es jodiendo, a, la, a, a los ciudadanos que trabajan, mire ese muchacho está desencantado, trabajando, produciendo, y entonces, una jodida policía que en vez de estar de parte de que trabaja y de que produce, está de parte de delincuentes. Eso es lo que nos estamos gastando en este jodido país. Que la gente le da deseo de largarse de aquí porque esto. Y vamos rumbo. Como vamos, vamos rumbo a Haití. Que lo controlan bandas de delincuentes y así empezó Haití como estamos nosotros. Con autoridades que no sirven para nada. Para nada, para nada, para nada. Es una cosa vergonzosa lo que está ocurriendo en este país. O sea, hay que legalizar que eso... Mira, van a salir sueltos. El que lograron agarrar, la policía no se ha interesado por los otros, sino por los 3 mil dólares. Porque se lo quieren coger, coño. Se lo quieren coger. Maldito delincuente. Mira ese robo, este es el tema de hoy, men. Eh, un hermano mío pone un negocito de, pequeño de, de vender celulares, cargador y cosas así Y de cambiar dolarito Pero que este país, eh, eh, eh, eh, eh. o sea la policía que debe Se supone que debe de cuidar y proteger a los hombres de trabajo Oigan esto señores eh, Ellos van donde hay un marroquí ellos van a, a a ellos van vamos a ver esta llamada antes de, de seguir con esto. Eh, buenas tardes. Buenas tardes Omar, Pedro Jacobo de atrás de estamos Ah buenas Pedro Jacobo un placer hermano un placer. La otra vez estuve llamando desde tu programa o Se entran tantas llamadas que Es habéis... que entran mucho, ese es el número tuyo, Pedro Porque yo, no lo, yo lo tenía registrado antes Y ahora veo que no, no me sale Pedro Jacobo Sí, lo que pasa es que yo Lo cambié Ah, que tú lo cambiaste Pues ah. sí, Omar eh, eh, Gracias a Dios Tener gente como tú En la televisión porque te has mantenido con una imagen eh, En favor de, de este pueblo Y de lo que está pasando porque una gente puede ser de un partido, puede ser de otro, pero se ve que las cosas no están marchando bien, hay que decirla. Porque las cosas no está nada fácil. No está nada fácil, eh, que se pone a pensar como está el costo de la vida, no está, no, no está nada fácil. Y está, y las autoridades son incompetentes. Porque si ellos ven la situación como está, y, y nosotros y como gente pensante tenemos todas toda la oportunidad a las autoridades para que cumplan los acuerdos que ellos han prometido y sin embargo son dos huelgas que nosotros eh, propusimos sí. dándole carga a ellos para no tener que tirar de la calle como está la situación tanto por los choferes por la ama de casa por el chilipero que no es fácil aunque tenemos todavía un llamado a huelga bueno para un, un día que tiene así es. ellos ellos son los que han propiciado la huelga ciertamente eso es así sí, y hay muchos que no lo entienden hay muchas personas que no lo entienden pero nosotros le hemos dado toda la oportunidad Vea, ayer nos llamaron a hablar con ellos para ver si yo llegaba acuerdo, a acuerdo creyendo que nosotros no íbamos ahí sí. nosotros justamente fuimos a escucharlo y tenían menos que todas las veces que nos juntado no tenían nada en mano pidiendo que le dieran o, o, otra oportunidad en tanto tiempo que ya ellos tienen que comenzar los trabajos nos paralizaron que de siete frentes de trabajo nada más comenzaron en dos partes que fue en Vista y Valle y aquí con los aparatos y lo paralizaron y se llevaron lo, los aparatos, aquí es que dejaron dejaron como tres aparatos de los que no son de función pero se fueron los aparatos importantes y no están haciendo nada, así que ratificando y llamado a huelga para este lunes donde ya los choferes eh, están de acuerdo con lo que es esta ruta y otra ruta Sí, ellos Varo, ya lo dijo Sí, y además de eso que ya le subieron 5 pesos más allá y así va la cosa y este pueblo, sea de terreno o que no sea no se puede apoyar, es que ellos son golpeados igual que nosotros, pues, gracias por la oportunidad ok Pedro Jacobo, sí sí gracias bueno señor, entonces le decía que entonces este joven pone ese negocito tranquilamente para vivir decente con empleados eh, o sea y entonces una policía que se supone en un país de verdad debe de estar para proteger los hombres de trabajo, los negocios van una gente eh, que son estos, yo quiero ahora que no me llamen para yo poder entonces este, eh, eh, presentarle, miren este es el marroquí, mirenlo ahí, este es el marroquí que está preso, que el hermano mío y, y la gente lograron agarrarlo. Oigan, de Marruecos, una banda dedicada a saltar, a atracar, y ya ustedes saben a matar, mi hermano, fue dichoso que quizá est est está vivo y la está contando. Eh, ese, ese Marroquí. Entonces, eh, eh, miren aquí un video donde eh, se, se, se ve cuando llegan al negocio, Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Haciendo la operación. Mírenlo, mírenlo ahí. Él le pase dinero. Y entonces. Pero ya ustedes saben, eso es para darle un tumbe. Eso no es dique qué, cosa. Eso es un grupo de salteadores. Y, y eso que el hermano mío tuvo la precaución. Miren los otros allá que querían entrar. Que él tuvo la precaución de que nada más dejó de entrar a ese solo. Y, y, y después los otros afuera ustedes van a ver eso señores porque eso es de película entonces la policía hay que logra agarrar oigan esto señores a ese ladrón que está ahí que la policía lo, lo, lo agarró por una persona por un muchacho de la comunidad entonces lo tiene preso lo tiene preso ¿saben por qué? porque la intención de ellos era quitarle el dinero a esa gente, como no se lo pudieron quitar, porque los otros tres se mandaron, entonces eso lo tiene loco, oigan cómo que está este país señores, entonces tienen preso a un inocente, que lo que hizo fue, como dice el hermano mío, ellos no van, la gente cuando ve a un ladrón se va a quedar tranquilo, porque dice, ah pero esto es lo que no van a coger preso a nosotros,